que por fin dijo que sí iba a estar conmigo en mi canal de YouTube. No mentira. Esto hasta hace rato, ¿no? Que lo estábamos diciendo. Y por fin lo logramos. Toya, Montoya. ¡Ahhh! Bueno, aquí estamos sencillitas, hemos vestido muy visual. Básicas. básicas. Para esta entrevista, fantástica, maravillosa. Hoy nos inventamos un photoshoot con Toya para que ustedes puedan ver cómo es un backstage en el mundo del modelaje, cómo le gusta posar a Toya. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a Alejandra Muñoz que escogió nuestros outfits de hoy, que son un poquito como eh, galácticos. galácticos sí. Y también darle las gracias al diseñador que es Hitten, que se presentó ahorita en Colombia Moda 2017. Yo, sinceramente, como que me voy a robar todas estas cositas porque ya me voy a esta chaqueta, esta chaqueta para estos fríos de Bogotá. Y esto paivisa. Ibiza. Paivisa está fantástico. ¡Hey, hey! Voy a hey, bailar hey. por allá rotito. Hoy la actividad que vamos a hacer con Toya es As, Lau y Toya. No sé si ustedes vieron en mi Instagram, yo subí un boomerang de Toya y mío para que ustedes pudieran poner todas las preguntas que tienen, eh, aprovechando que esta mujer está en Colombia porque. Te no, la tampoco. Pero cuenta por qué te la pasé. En Ibiza. Bueno, me paso en Ibiza porque mi corazón está allá, un pedazo de mi corazón, no todo mi corazón, pero mi novio está allá, así que un gran pedazo de mi corazón está en Ibiza. Hace cinco años estoy mitad de tiempo aquí, mitad de tiempo allá, pero eh, cuando estoy aquí trato de ver a mis amigas, ver a mi familia, trabajar, modelar, ir con mi moda, hacer pasarelas, venir aquí, trabajar, sí, un poco de todo, ¿no? Sí, y también ahí. la idea es que hoy conozcan la personalidad de Toya porque ella está muy dormida. Wow. Y vamos a divertirnos, vamos a hacer cosas de, de venas y ahorita las vamos a presentar a todo el equipo que te saluden. Bueno, vamos a empezar ya. Mismo. Sí, es como el momento donde compartimos un montón de cosas juntas Colombia Moda siempre es un caos Siempre estamos corriendo como locas pero yo creo que ustedes pudieron ver Ruta. cosas Este, en este año el, estuvo eh, fantástico Este año estuvo fantástico El año pasado ellas no me acompañaron Y yo era la única anciana Porque yo soy una anciana Solamente para que Colombia Moda Siempre estamos juntas Siempre tratamos como de Pero bueno, no solo Trabajo trabajar. también Salimos, Ay. limpiamos, comemos En Tulum pasamos muy rico tu matrimonio fue En mi fantástico. matrimonio pasamos delicioso sí, Pero bueno, no me acuerdo y... mucho de lo que hicimos en tu matrimonio, pero pues, si le pasamos ¡Oh! a 1,77, ¿qué? Yo mido 1,78, ¿qué? ¡Qué <risa> mentirosa! Es eso dice es mi cédula. Eso dice es es es mi, mi cédula más alta que Pero yo. es que hoy tiene esta es demasiado alta, por eso ella se ve muy más alta. Yo no, yo 1,78, 1,77. Es mentira. Te lo juro. Te okay. voy a mostrar la cédula. No aposto, ¿Te muestro la cédula? Miente. cédula es? Porque ese modelo. Yo soy publicista, aparte de ser modelo, y escogí esta carrera porque me permitía viajar, me permitía conocer distintas culturas, conocer gente diferente. Es una carrera que disfruto, así como estamos aquí haciendo estas fotos. Porque yo no veo a un foto como tú hoy. Porque ser modelo era un sueño que tenía desde muy chiquita, yo veía a todas las niñas en las revistas y yo me imaginaba posando, me imaginaba en comerciales de televisión, me imaginaba así, y yo creo que es algo que añoraba desde tan pequeña que fue como una meta que necesitaba alcanzar por cumplir ese gran sueño, pero también lo que dice Toya, conocer a nueva gente, conocer nuevas culturas, conocer a gente tan chévere, a tantos diseñadores, yo adoro la moda, me encanta, ya esto se volvió como una entrevista ¿no? Sí. En cambio yo nunca quise ser modelo, como ¿no? yo siempre quise ser modelo, pero tú aquí estamos, yo quería ser boxeador I yeah. Is it the no... Hit me. Hit me. <laughs> Oh yeah soy súper claustrofóbica. De hecho, si me abrazan mucho, me empiezo a sofocar, ¿no? Porque no me guste tanto el amor. No, soy súper claustrofóbica. Si me quedo en un ascensor, me empiezo a enloquecer. Si me quedo atrapada en los vestidos, cuando voy haciendo los desfiles, que no me puedo sacar, empiezo a gritar como una loca. Yo no sabía. Claustrofóbica. Y soy un poquito hipocondriaca, pero eso es como ya como... Como tengo fiebre. Tengo fiebre, pero me, me voy a morir. Pero no es que no haga nada al respecto. Simplemente digo que tengo cosas extrañas. <risa> Todos los días tengo algo, por lo que me voy a morir. Obviamente no pasan nada Pero bueno, ¿y yo a que le tengo miedo? Yo ya se los he contado en otros vídeos de YouTube. Le tengo pánico a la turbulencia en los aviones. Si llega a moverse ese avión, yo me puedo morir. Me puedo, me puedo morir todo. Y otro miedo que le tengo es, yo sé, es muy estúpido, pero le tengo mucho miedo a los espíritus, al más allá, a que me jalen las patas de noche, me da mucho miedo eso. Y a la muerte. Ya, a la muerte. No. Le tengo miedo a la muerte, no sé por qué. No me quiero Lo morir. único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Yo sé. Pero me miedo da miedo. miedo, no sé por qué. Por eso me da miedo la turbulencia y los carros y los espíritus que se lleven mi alma. Algo así. Vivir te da miedo, básicamente. <ríe> Yo sé, son miedos muy pocos pero los sí. Viva muerta. Si yo tuviera que escoger a alguien con quien salir, un date, así, pero de amigos, porque estoy casada. <risa> no sería con alguien muerto porque me dan miedo los muertos. Entonces, escogería. Este es un personaje que me ha cantado desde que soy chiquita. Yo era obsesionada con una película que se llamaba Nothing Hill y amaba a Hugh Grant. Me parece un hombre, wow, charming. Me parece súper charming y su hablado y sus ojos. Sí, está I love him. Por Dios. No, yo sí me iría en un date con Donald Trump. ¿Qué? Le diría un par de cosas ah. en la cara de una vez. Ah. Lo emborracharía, le daría burundanga y haría que cambiara todas las cosas absurdas que está diciendo, sobre todo frente al cambio climático. Eso haría en mi date con Donald ah. Trump. <risa> bueno, en verdad no le daría burundanga, pero sí haría cosas para, ah, para, para tratar de eh, y persuadirlo y que, haga, que, que entienda la realidad de lo que estamos viviendo en el mundo y que por favor entienda que el cambio climático es real. Gracias. <risa> ya empezó con sus cogras. primera foto que hicimos juntas fue en México. Sí, qué triste. Pues que no sé, yo sí tengo un poquito como amnesia. No lo recuerdo. No, no sé. pues nada, desfiles, no me acuerdo desde, desde chiquitas desfiles. desfiles. Desde chiquitas desfiles y tuvimos unas fotos very sexy en, en México Square, hace poquito. Yo estoy segura que algo más hicimos antes. Ay, yo tampoco recuerdo todavía, yo no sé. Yo también tengo como amnesia, mucha cámara encima, no tengo ni idea. Eh. chiquita, pero le di como más importancia a mi carrera de publicista cuando me gradué a los 21 años, un poco chiquita y mi mamá estaba aburrida de mí y me metió al poli y me a a 16, bueno trabajo aquí detrás <risa> detrás en producción sí. claro y a los 21 fue que realmente dije bueno ahora sí es hora de ponerse pilas y entender que el modelaje como cualquier otra carrera merece tiene necesita disciplina y necesita de estar ahí firme haciendo las cosas para poder pues hacer cosas interesantes y poder tener éxito y poder vivir de esto que mucha gente le parece fácil le parece banal le parece lo que sea pero detrás del modelaje hay un montón de cosas que de verdad son importantes y que tienen peso y que a partir de la carrera del modelaje pude trabajar en televisión He podido hacer un montón de campañas sociales. Sí, es como la plataforma. Recuerda la toya en el desafío. Oh, sí, por Dios. Desafío. Yo empecé a los 15 años haciendo comerciales de televisión, haciendo foticos. Recuerdo que mi primer comercial fue de bombón y de toallas higiénicas. Después, a los 19 años me gradué, empecé a hacer eh, mi carrera como comunicadora social, periodista. Me di cuenta que soy como social, me gusta hablar con, con la gente. Mira, no, yo vamos. dije, yo ya sé como periodista. Hola, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo te llamas? Bien, ¿Qué te y caso yo, hola ¿cómo estás? y alegrarle la vida a la gente sí, desde muy pequeña, 15 añitos, yo era muy tímida, ¿no? yo le perdí el miedo a la gente, me daba mucho susto hablar en público me daba, mucha, me daba miedo hablar con alguien y que le cayera mal era una niña un poquito introvertida y nerviosa y un día dije, no más, hasta ya, hay que creer en uno y me abrí y mi corazón a muchas personas y hoy en día por eso tengo mi canal de youtube para hablar con todas ustedes y con todos ustedes también y ya. este hmm, no yo soy pésima por eso nunca fui actriz yo esto no es un acento yo sé. Ya, acabamos. listo. Acabamos. ¡Bravo! <risa> bueno, ese fue nuestro <risa> As Lau y Toya Toya Lau. Espero que se hayan divertido y que hayan conocido a esta talentosísima mujer. No solo es hermosa por fuera, sino también por dentro. Yo creo que por eso hicimos clic. ¡Cuánto formalidad! ¡Yeah! <risa> Con formalidad. Bueno, no, es un feliz. ser humano. Increíble. Por eso la tenía que traer aquí. Y bueno, más adelante les vamos a tener sorpresas. Porque queremos hacer un proyecto juntos, ¿verdad? Así es. Así Pero más adelante, es. despídete mi amor. O sea, de Nos Chao, abrazo, abrazos, besos, amor, eh, fantasía, maravilla. Chocolate. Magia, magia y todo. También. <risa> Chocolate. Bueno, les mando besos, abrazos. De no en redes sociales Las redes sociales son Toya Montoya Toya Montoya Toya Montoya en todas partes Toya Montoya mucho gusto encantada soy Toya Montoya los queremos pónganle like ya mismo a este video nos. bye adiós, bye. adiós.